Entonces ahora vamos a entrar a esta cosa que ustedes también la, la han conocido, que se llama el potencial de acción. ¿ya? Nuevamente hay otros videos eh, para reforzar esta parte, que están disponibles en YouTube. Entonces aquí les muestro esta imagen preciosa, que son neuronas en vivo y en directo. Esto no es lo que uno ha aprendido habitualmente de eh, neuronas en cultivo. Este tipo de neurona, a ver cómo pongo en la animación de nuevo, Ahí está. Eh, esto, eh, bueno, no es una animación. Esta es neurona en vivo en directo. Lo que está mostrado aquí es la variación de la señal de calcio al interior de las neuronas en una zona de la corteza cerebral de ratón. Ya. Eh, si no me equivoco, me olvidé, me olvidé ponerlo aquí. Es corteza somatosensorial. Y está hecho con una técnica que se llama microscopía de dos fotones. En nuestra universidad, en Lausage, nosotros tenemos, tenemos dos microscopios de tipo microscopía de un fotón, ¿ya? que se llama microscopía confocal. Y ustedes saben que el microscopio habitualmente es una luz que atraviesa la muestra, ¿ya?, y eso, digamos, lo podemos ver visualmente o podemos usar una cámara que sea, tenga una cierta sensibilidad. En el caso de la microscopía con focal, lo que ilumina la muestra no es la luz, sino que es un rayo láser, que puede como que hace un barrido un rayo láser y podemos tener una imagen con un much, mucho mayor detalle de tipo espacial, mucha más resolución espacial porque el láser el es algo fino. ¿ya? En el caso de la microscopía eh, eh, de dos fotones, que es que esto que tenemos acá, que en Chile hay como tres microscopios de dos fotones, la USAGE lamentablemente no tiene, eh, lo que se hace es eh, gano en profundidad. Entonces aquí yo tengo la opción de hacer microscopía de tipo confocal, pero en tejido vivo. ¿ya? ¿Y esto lo, lo, cómo se hace técnicamente? Yo eh, en, en un ratón se le hace una ventana en el cerebro, es decir, se perfora eh, el cráneo y por ahí se mete el microscopio ¿no? y se meten los láser y las cosas y podemos hacer un barrido de una profundidad del orden de dos milímetros. Y eso, bueno, puede no sonar mucho, pero por ejemplo, un milímetro o un milímetro y medio es el ancho de la corteza en el caso de los ratones. Entonces, en realidad puedo ver bastante profundo en la zona, digamos, más interesante del cerebro, que, o más interesante para mí, que es la corteza, donde eh, ocurren los procesos cognitivos. Y eso, y lo, lo que quiere demostrar esta imagen es que, en realidad, eh, siempre hay una actividad de las neuronas a nivel de la corteza, y hoy por hoy ustedes tienen la suerte, jóvenes, que nacieron en una época en que tenemos herramientas súper sofisticadas para poder eh, ver la función de la neuronas en vivo y en directo, ¿ya? Sin ponerlas en una placa Petri, digamos, y, y empezar a disectar trozos del cerebro. No, aquí tenemos cómo se vería un cerebro no, eh, funcionando en tiempo real. Y ese tipo de tecnología ya está en eh, media cara, pero ya está disponible. Bueno, en el. Nosotros ya aprendimos que en el caso de reposo, digamos, las neuronas tienen una cierta polaridad, ¿ya? Y es decir que el interior de la célula tiene una carga eléctrica distinta al exterior de la célula. Y eso se debe por una parte a las proteínas al interior de la célula que tienden a tener una carga negativa. Eh, pero por otro lado, eso se debe a un gradiente de iones que es mantenido por esta proteína, eh, que es una enzima que se llama la bomba de... Que, eh, bueno, no es un transportador, perdón que se llama la bomba de sodio potasio, ATPasa. ATPasa quiere decir que usa ATP para su función, que es eh, sacar sodio y meter potasio al interior de la célula. Y eh, esta, eh, esta bomba de sodio potasio está presente en toda la célula manteniendo este gradiente. Pero como es un transportador, es relativamente lento, digamos, para mantener este gradiente no es instantáneo. Y los otros componentes fundamentales para mantener, eh, que tienen que ver con el voltaje de las neuronas son los llamados canales iónicos, que son proteínas de membrana, que son en general específicas para un tipo de ión en particular. ¿ya? Y esto lo que está eh, presente, eh, representado aquí es un canal iónico de sodio voltaje dependiente que tiene esta cosa rara aquí, que es como una colita. ¿ya? ya vamos a ver que esa colita es muy importante. ya y, y, y bueno, son canales que eh, pueden ser eh, específicos, como dije, a un ión en particular. En este caso, eh, a los iones que tienen carga positiva se les suele de, denominar cationes en la jerga química. Entonces, en este caso es un ión cationico, ¿ya? Que es específico para aquellos eh, eh, sustancias, o sea, para aquellos eh, átomos que tienen carga positiva. Y existen distintos tipos de canales iónicos. Existe eh, un canal iónico que es propio de la sinapsis, que se llaman, los eh, que se suele denominar receptores de neurotransmisores, y que la manera en que funcionan es que se les une un neurotransmisor y eso genera la apertura del canal. En este caso es un canal que deja pasar sodio. Pero si no está unido el neurotransmisor, simplemente el sodio no puede entrar. Entonces es lo que se llaman eh, traducido Literalmente serían gatillados por ligando, ya lo que dice acá. Los otros son los que son gatillados por de manera mecánica, que son que una deformación de la membrana hace que se abra el canal. Y eso y ese tipo de canales son, por ejemplo, los mecanorreceptores, lo que tienen que ver con las sensar el tacto, por ejemplo, o los mecanorreceptores que están presentes en la cóclea y que hacen la traducción de una onda de presión, que es el sonido, a una señal eléctrica eh, que, eh, que sería la señal eléctrica que es procesada por la corteza auditiva en el caso de, de la audición. ¿ya? Y esos serían los que son gatillados mecánicamente. El otro tipo de canal son los que, se, los que están siempre abiertos, eh, la, en la jerga se les suele llamar canales de fuga, ¿ya? porque no están sometidos a control y, de, y hay algunos que son específicos para potasio y otros para sodio, que están siempre abiertos. Y hay otros que son lo interesantes para el caso del potencial de acción que vamos a hablar hoy día, es eh, los canales que se llaman voltaje dependiente. Los canales voltaje dependientes son... Eh, eh, son eh, que su apertura o su cierre depende del voltaje que tenga la membrana. ¿ya? Y por eso se llaman canales voltaje dependientes. Dentro de los canales de voltaje dependientes hay una familia que nos va a interesar porque tienen que ver con el potencial de la membrana, que son los canales de sodio, voltaje dependiente, los canales de calcio voltaje dependiente, los canales de potasio voltaje dependiente y los canales de cloruro voltaje dependiente. Y lo que une a todos estos canales es que tienen una zona que está marcada ahí como eh, en asterisco, o sea como signo más, que es una parte de la proteína, recordemos que los canales son proteínas, que son sensibles a voltaje y que tienen lo que se llama un sensor de voltaje. Sensor de voltaje, eh, que es que eh, esa parte de la proteína es sensible, o sea, perdón, esos aminoácidos que forman parte de la proteína, tienen aminoácidos que dependiendo de la carga que los rodea, o sea, de la variación de carga que hay alrededor, eso pueden cambiar su forma. Y cuando cambian su forma, abren o cierran el canal. ¿ya? Entonces, por eso se llama sensor de voltaje. Y no voy a hablar de todos, pero sí voy a hablar del que nos va a interesar más en la sesión de hoy, que es el canal de sodio voltaje dependiente. Entonces, este es un canal particular que tiene una secuencia de proteínas acá que es el sensor de voltaje, y tiene esta otra cosa rara aquí, que es eh, una como bola con una cadena, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que los sensores de voltaje, cuando cambia el voltaje, de la, de la célula cambian de forma y eso genera un cambio en, en, en el poro del canal que se abre y deja entrar eh, eh, sodio en este caso. Y cuando el, eh, vuelve a, a cuando hay otro cambio del, del potencial, eh, perdón, y bueno, y van a permanecer abiertos en tanto eh, la membrana mantenga el, eh, un cierto potencial. Pero resulta que paralelamente a este cambio de apertura, está este otro cambio que se llama el proceso de inactivación, eh, que está ejemplificado acá, que eh, lo que hace es eh, bloquear el canal de, el poro del canal, pero por el lado intracelular. Este es el lado extracelular porque estamos hablando de sodio, ¿verdad? Y hay más sodio afuera que adentro. Entonces, por el lado intracelular, tan pronto como es activado el canal, muy rápidamente, esta bola como que tapona el canal. Y eso se llama proceso de inactivación. Entonces, si el potencial de membrana eh, es suficientemente alto para que se mantenga abierto esto, ¿ya? Eh, esto, el canal puede permanecer abierto porque el sensor de voltaje lo va a mantener abierto, pero en paralelo hay otro proceso que se llama proceso de inactivación, que es que se mete esta bola al interior del poro y lo bloquea. Entonces estos dos procesos son muy importantes en el caso del potencial de acción. Y ya vamos a ver en detalle cómo funciona eso. Entonces volvamos a los cambios de voltaje de membrana de una neurona para explicar esto del potencial. Entonces primero vamos a introducir una terminología que tal vez conozcan pero que es una terminología a la cual nos vamos a referir de aquí en adelante, que son los cambios al interior de una neurona, y que es una terminología de consenso. O sea, primero que nada, en una neurona habitualmente el potencial de reposo, en una neurona es del orden de los menos 70 milivolts, y cualquier cambio del potencial de membrana de reposo hacia los valores más positivos, recordemos que esta escala hacia acá significa que son valores más positivos de potencial, Cualquier cambio en ese sentido se llama una depolarización. ¿ya? Y esto es por consenso. Entonces cualquier cambio de, eh, de vuelta hacia el potencial de reposo desde ese valor, lo vamos a llamar una repolarización. Ahora, cualquier cambio respecto al potencial de reposo de una célula, en este caso una neurona, que se pase más allá del potencial de reposo de una neurona, lo vamos a llamar una hiperpolarización. Entonces, estos son los tres términos que vamos a ocupar ahora para describir un potencial de acción. El potencial de acción es un cambio del potencial de membrana muy rápido, ¿ya? Eh, eh, que es, como dice acá, es todo o nada. Una vez que se, hay una pequeña alteración del potencial de membrana, se genera este cambio. Y eso se debe a los canales iónicos que están involucrados, ya vamos a ver. Entonces imaginemos que existe un otro canal por acá que lo que va a hacer va a generar un pequeño cambio. Este es un gráfico, perdón, me faltó decirlo. Esto es un gráfico de potencial o de voltaje versus tiempo. Y esta escala, está dibujar la escala no no está dibujar la escala, pero es del orden de milisegundos. Eso es algo muy rápido. Y este es el potencial visto al interior de la célula. Si lo viéramos al exterior de la célula, los cambios serían de otra magnitud y estarían al revés. Pero ahora estamos viendo desde el interior de la célula. Entonces, eh, si hay, por ejemplo, un receptor eh, o algo que genere una pequeña entrada de carga positiva, como en este caso, eh, de esta, que puede ser un canal iónico, un receptor, lo que, va, lo que va a producirse al interior de la célula, que el potencial de reposo va a cambiar, se va a volver ligeramente positivo. Y si es lo suficientemente eh, eh, positivo, se va a producir que el sensor de voltaje del canal de sodio, eh, si llega a un valor de alrededor de menos 55 milivolts, va a abrir el canal de sodio voltaje dependiente y va a empezar a entrar sodio en favor de su gradiente y va a haber un cambio muy rápido del potencial. Un cambio muy rápido que va a entrar más sodio hasta alcanzar valores de depolarización del orden de más 40 mV. Recordemos que el potencial de equilibrio del sodio es al orden de más 65 mV. Entonces el sodio va a entrar en favor de su gradiente electroquímico descrito por la ecuación de NERS. Entonces va a cambiar el potencial de la membrana hace valores cercanos al potencial de equilibrio del sodio, ¿ya? O sea, en teoría, si fue, el sodio fuera el único ion que se estuviera moviendo acá, este valor no debería ser más 40, debería ser más 65. Pero hay otros iones que están involucrados en esto, así que por eso no es más 65. Bueno, entonces aquí rápidamente, y esta escala de tiempo, no está dibujado aquí, pero es súper rápido, es del orden de 1 de o 2 milisegundos, ya súper rápido. Ok, rápidamente eh, entra mucho sodio, cambia el potencial de membrana, pero cercano a este potencial, lo que se va a producir, ah, perdón, y esta fase ya llamamos de depolarización, lo que se va a producir es una eh, activación de este otro mecanismo que es el mecanismo de inactivación. ¿no? Entonces, esto va a tapar el canal de sodio y va a dejar de entrar sodio al interior de la célula y. Eh, viene la etapa de repolarización. Pero aquí en paralelo eh, hay otro tipo de canal que está aquí, al ladito del canal de sodio, que se llama un canal de potasio, que se va a abrir. Entonces aquí el potasio va a comenzar a salir hacia el exterior de la célula, obviamente en favor de su gradiente electroquímico. Y como sabemos, el sodio, el potasio se va a mover para acercarse a ese gradiente electroquímico de menos 90 milivolts. ya. Pero, es, Perdón, el potasio. Entonces, el potasio se va a mover en favor de su gradiente electroquímico que es de menos 90 mV, pero a nivel de la célula completa lo que vamos a ver, va a haber un cambio hacia potenciales más negativos, es decir, una repolarización. Y tanto es así, que como que se va a pasar un poco de... Eh, se va a pasar hacia valores muy cercanos al potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? se va a pasar del potencial de reposo acá, y lo, vamos a tener una hiperpolarización, y lentamente nuestra célula eh, va a restablecer eso, porque va a estar esta bomba de sodio-potasio funcionando. Ahora, recordemos aquí un típico error que uno piensa, que aquí donde se va a activar la, la bomba de sodio-potasio, no, la bomba de sodio potasio está activa todo el tiempo funcionando. Lo que pasa es que esta, este, esta vuelta al potencial de reposo de la célula va a ser lento porque va a estar actuando este mecanismo. Entonces, ojo, aquí la bomba de sodio potasio no se activa como parte de este mecanismo, sino que va a ser, está siempre funcionando, pero se va a hacer cargo de repolarizar la célula en el tiempo que se demore la bomba de sodio potasio en hacerlo. Pero hasta aquí y serían los mecanismos propios del potencial de acción, hasta esta parte, que tienen que ver con canales de sodio voltaje dependiente y canales de potasio voltaje dependiente. Entonces, en estricto rigor, la bomba sodio-potasio no forma parte del mecanismo del potencial de acción, sino que está presente ahí siempre. Bueno, y este potencial de acción está vinculado eh, ciertamente a ciertas patologías, como en el caso de la epilepsia. Aquí en Chile eh, eh, existe una tasa de la población cercana al 1%, tiene algún tipo de epilepsia, hay varios tipos de epilepsia, lo vamos a tratar esto más adelante, pero es bueno introducir aquí esta idea, eh, que serían alrededor de entre 90.000 a 180.000 personas, digamos, a ese rango que tiene algún tipo de epilepsia. Y, y desde el punto de vista, digamos, clínico, lo que se, lo que se caracteriza la epilepsia son convulsiones eh, debido a una descarga repetitiva de potenciales de acción por parte de poblaciones de neuronas específicas en el cerebro. ¿ya? Y desde el punto de vista de la neurona, como acabamos de ver, significa, significaría que las células se quedan pegadas, digamos, disparando potenciales de acción de manera no controlada. Entonces, eh, entonces ¿cómo uno trata eso? ¿Ya? Entonces, uno de los tratamientos eh, para la epilepsia, o para las convulsiones generadas por epilepsia, es el uso de ciertas drogas, por ejemplo, eh, la fenitoína, o su nombre comercial, como está mostrado aquí, que es dilantil, de algún laboratorio, a ver, no alcanzo a leer. Uh, Pfizer, ¿eh? ahí dice el, sale el lobo. ¿Cuál es el, el mecanismo de acción de eso para tratar las la epilepsias? Y lo que hace, eh, dado que ya hemos visto cómo funciona el potencial de acción, eh, lo, lo, lo que hace es mantener el estado de inactivación del canal por más tiempo. ¿ya? Entonces ayuda a este mecanismo de inactivación del canal de, de sodio voltaje dependiente A mantener esa inactivación por más tiempo y Es decir Si vemos el, el gráfico de, de potencial de acción Vimos que aquí En esta parte de acá eh, Que se está repolarizando En la célula A ver Si volvemos un poquito más atrás Mejor para usar la terminología correcta En esta parte que se está repolarizando En la célula El canal de sodio que está acá Voltaje dependiente está inactivado entonces si yo quiero que el canal de sodio eh, no se vuelva a reactivar nuevamente, yo tengo que mantener ese estado de inactivación para que, evitar que, ese, que, el, que estos potenciales de acción empiecen a dispararse en ráfagas no controladas, que sería la epilepsia la que genera finalmente estos estados de convulsión. Entonces esta droga lo que hace es eh, limitar esta posibilidad de que se generen nuevos potenciales de acción a través de mantener la inactivación de este canal de sodio voltaje dependiente por más tiempo. Entonces, obviamente, eh, esta, eh, la, la gracia que tiene esta droga, que pasa la barrera hematoencefálica, que lo habíamos discutido hace un rato, y tiene su, su efecto a nivel del sistema nervioso central. Bueno, y esta perturbación... Eh, que se produce a nivel de un trozo de membrana, tiene la particularidad que puede viajar a través del axón de una neurona eh, bastante lejos. ¿ya? Y eh, algo que uno asume y digamos, estudia en el colegio, que más o menos esta perturbación, en el caso de los axones, como que viaja siempre en una dirección, ¿verdad? O sea, sé si que tenemos una neurona eh, se produce un potencial de acción y como que viaja hacia acá Pero en realidad, de acuerdo al mecanismo que nosotros acabamos de ver Si yo artificialmente, eh, yo sé que hay canales de sodio Voltaje dependiente aquí a lo largo del axón ¿no? Pero si yo me, me, me pusiera al medio aquí del axón Y yo estimulara, por ejemplo, mecánicamente para generar un potencial de acción Y eso deformara la membrana y pudiera entrar sodio ¿Ya? lo que va a pasar acá que el potencial de acción va a viajar para los dos lados O sea, va a viajar para allá y me va a viajar para acá, si yo lo hiciera artificialmente eh, bueno, pero cómo lo hacen las células para que asegurarse que la cosa vaya en un sentido y no, y no se devuelva ¿ya? ¿Ya? entonces para eso hay que entrar un poquito más en detalle de la anatomía de una neurona resulta que las neuronas Aquí hay una neurona, otra neurona, y esto es una microscopía de tipo confocal y de fluorescencia. ¿ya? Entonces, aquí eh, lo, que estamos, lo que está mostrando, eh, esta imagen en particular acá, que está aumentada acá, es que los canales de sodio y voltaje dependientes de que se simbolizan como NAV, aquí, V de voltaje y, y NA es por el sodio hay una particular concentración de este tipo de canales en la parte inicial de, del axón. ¿ya? Eh, eso es lo que se llama eh, en inglés el axon hillock, ¿ya? o segmento inicial sería traducido al, al español, que es que en esta zona donde se inician los potenciales de acción en una neurona, hay una particular concentración alta. De, de canales de sodio voltaje dependiente. Por eso, cuando viene una señal, eh, una depolarización del árbol dendrítico de las neuronas que viaja por la membrana y llega aquí, tiene que producirse una depolarización de un cierto nivel, que ya sabemos que es el umbral, pero una vez que se produce eso, tenemos un efecto aquí al principio del axón que sería, por ejemplo el equivalente que ustedes pongan una hilera de fósforos eh, eh, unidos por la parte de la cabecita y ustedes le encienden un fósforo al primero. ¿ya? Como hay una alta concentración de canales de sodio voltaje dependientes y se alcanza el valor umbral de eso, se produce una grande polarización al, en este segmento inicial. Y eso es una señal muy fuerte para que se inicie el potencial de acción. Y la... Y esa depolación baja en este sentido, pero no se puede devolver porque ya recuerden que estos canales de sodio que están acá están inactivados. ¿ya? Entonces el segmento inicial del, de la acción le da esa dirección que nosotros hemos aprendido, digamos, como un mantra. Hemos repetido en el colegio que la, el potencial de acción va del SOMA hacia el terminal presináptico. Eh, siempre en una misma dirección y no, no se devuelve. Pero eso es así debido a que existe una particular concentración de proteínas, que en este caso son las espectrinas, ¿ya? Eh, y hay otro tipo de, de proteínas, que lo que hacen es anclar una gran cantidad de, de, de canales de sodio-voltaje dependientes en una parte particular del axón que se llama el segmento inicial. Y eso va a ser como el efecto de, de fósforo, digamos, en una cadena de fósforo, ¿no? que va a generar en una grande polarización, pero en un solo sentido que no se puede volver porque ya todo este montón de canales va a estar inactivado por un rato. Eso es lo que le da la direccionalidad. Otra cosa que, que tiene que ver con como una propiedad de cómo viajan los potenciales de acción es muy parecido a lo que es el cable. ¿ya? Si yo tengo un cable eléctrico grueso, va a conducir mejor la electricidad eh, porque va a poner menos resistencia eh, al flujo de electrones es en el caso de la física de la misma manera si yo tengo un axón pequeño va a ser difícil que pase por ahí esta perturbación porque es un conductor muy pequeño ¿ya? pero las neuronas se la han ingeniado para solucionar ese problema ¿ya? y en el caso y, y esa solución se llama la famosa vaina de mielina ¿ya? que es algo que ustedes conocen muy bien de las neuronas motoras, ¿ya? que son estos como eh, nódulos de mielina y, y están estas partes intermedias que son, se llaman los nodos de Rambier. Resulta que los nodos de Rambier, la solución de la naturaleza, a ver, ahí está, la solución de la naturaleza para eso es que cada nódulo de Rambier tiene una alta concentración de canales de sodio voltaje dependientes. O dicho de otra manera, como acabamos de ver, es que cada una de esas zonas es como si fueran múltiples segmentos iniciales con una alta concentración de canales de sodio. Y como tienen una alta concentración de canales de sodio, el cambio de potencial que se produce ahí es más alto. ¿ya? Y de hecho es tan alto que eh, genera una, un cambio de potencial de membrana que... Eh, es traspasado de manera saltatoria de un nodo de Ranvier al otro porque tiene más canales en eso entonces es como, que, es como apartar los fósforos en esta metáfora del fósforo eh, pero cada fósforo tiene más fósforo aún ¿ya? y es como que va eh, esta perturbación eléctrica puede viajar más tiempo ¿ya? y no voy a entrar en detalle aquí de los mecanismos biofísicos precisos porque esto no es un curso de biofísica pero quedémonos con la idea de que cada uno de estos nodos de Ranvier le cambia las propiedades de conducción a, a la célula, y eso también pasa, pero a cargo de otras células que no son las células de Schwann, en el sistema nervioso. Y entonces hay fibras del sistema nervioso que tienen mielina eh, aportada por los oligodendrocitos en el caso del sistema nervioso central, que, y, y esta vaina de mielina le cambia las propiedades de conducción, lo hace más rápido a los axones. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque eh, un mecanismo de acción típico de, de los anestésicos es funcionar uh, en eso, precisamente en esos canales de voltaje dependiente. Entonces los mecanismos del dolor, por ejemplo, eh, eh, como dice acá, el dolor es un mecanismo de protección que alerta al individuo sobre la aparición de daño tisular, como muestra esta categoría que alguien se se clavó un clavo o más bien una tachuela así. Y existe un tipo de neuronas que se llaman no, eh, neuronas del dolor o, o non, eh, neuronas de, que contienen noniceptores, non esa palabra es algo, complica un poco, eh, que eh, están presentes en la piel, ¿ya? Y cuyo mecanismo para detectar el dolor... Depende de la entrada de iones de sodio. Nuevamente, depende de depolarización. Entonces, al igual que teníamos con el gusto, ¿verdad? Que no es que la propiedad del gusto esté centrada en la molécula del gusto, sino que yo puedo engañar al sistema nervioso con una molécula que se parece. ¿ya? En el caso del dolor, yo puedo tener eh, dolor que sea... Eh, eh, eh, eh, dolor que eh, como tengo un receptor de dolor esa, esa señal de dolor se va a transformar en una señal eléctrica y eso lo va a interpretar el sistema nervioso como una señal de dolor y como es una señal eh, eléctrica que depende de canales de sodio lo obvio es que si yo tengo eh, algo que bloquee los canales de sodio, eh, pueda bloquear esa señal de dolor y eso, bueno, es el fundamento por el cual funcionan eh, los anestésicos locales, por ejemplo. Aquí tiene el caso de la lidocaína y la procaína, que son eh, eh, eh, co conocidos por ser eh, bloqueadores de los canales de sodio activados por el voltaje. En particular, aquí no sale, pero el mecanismo particular que ellos eh, lo que hacen es eh, bloquear el sensor de voltaje. ¿ya? Y eso impide que el canal eh, esté activo por mucho tiempo. ¿ya? A pesar de que hay un cambio de voltaje en la membrana, lo que hacen es ayudar al cierre del voltaje, de tal manera que la señal de dolor es disminuida. Y eso es lo que hacen, eh, y eso es lo que hacen los anestésicos locales en general. Y ah, llegamos al fin de esta parte introductoria del sistema nervioso. Y como pueden ver, aquí me fui a los detalles biofísicos, es decir, el funcionamiento de los canales, precisamente porque algunos mecanismos eh, patológicos como la epilepsia, como vimos al principio, o el dolor, tienen que ver con eh, activación de canales, en este caso canales de sodio. ¿ya? Y, y por eso era importante conocer la función de los canales de sodio en ese estado eh, patológico en particular, porque... Eh, los mecanismos del lo anestésico, como dije, tienen que ver con bloquear esos canales de sodio.